Desde el escritorio del profesor de física y matemáticas, José. J.S. Tutor les saludan, y los invitan a continuar con la sección, ¿Cómo lo resuelvo en física? Estrategias y atajos. Tips de física número 5. ¿Cómo calcular la rapidez y la distancia recorrida por una partícula que se mueve en línea recta sobre el eje X, utilizando gráficas de la velocidad y posición versus tiempo? Aquí, te lo muestro. Debes saber. Primero, cuando la aceleración es constante, la gráfica de velocidad en función del tiempo, es una línea recta que tiene una pendiente que puede ser positiva, negativa o cero. Si es igual a cero implica que la velocidad no cambia, se mantiene constante y el movimiento es rectilíneo uniforme. Segundo. Debes saber la gráfica de la velocidad versus tiempo para un movimiento en línea recta con aceleración constante positiva es una línea recta con pendiente positiva, lo que implica que la rapidez o velocidad aumenta. Tercero. Debes saber. La gráfica de la velocidad versus tiempo para un movimiento en línea recta con aceleración constante negativa es una línea recta con pendiente negativa, lo que implica que la rapidez o velocidad disminuye. También, debes saber, la gráfica de la posición versus tiempo para un movimiento en línea recta con aceleración constante positiva, es una parábola. La pendiente de la recta tangente a esta curva en t igual 0 es igual a la velocidad inicial, y la pendiente de la recta tangente en cualquier tiempo posterior t, es igual a la velocidad final en dicho tiempo. Igual analogía se da para un movimiento con aceleración constante negativa. De la física para ciencias e ingeniería volumen una séptima edición. Raymond D'Asserway. Traducción Víctor Campos Olguín, Capítulo 2. Movimiento en una dimensión. Problema 11. ¿Qué dice? Una partícula parte del reposo y acelera como se muestra en la figura P2-11. Determine. A. La rapidez de la partícula en T igual 10 segundos exactos y en T igual 20 segundos exactos. Y. B. La distancia recorrida en los primeros 20 segundos exactos. ¿Qué tipo de movimiento tiene la partícula entre t igual 0 segundos y t igual 10 segundos exactos? Movimiento con una aceleración positiva de 2 metros por segundos al cuadrado. En tal caso, velocidad final menos velocidad inicial es igual a la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es la rapidez de la partícula en t igual 10 segundos exactos? ...como la partícula parte del reposo. La velocidad inicial es 0 metros por segundo en un tiempo inicial igual a 0 segundo. Así, velocidad final igual a, aceleración por tiempo final. Sustituyendo, velocidad final igual a 2 por 10 igual a 20. La velocidad a los 10 segundos exactos equivale a 20 metros por segundos. ¿Qué tipo de movimiento tiene la partícula entre t igual 10 segundos y t igual 15 segundos exactos? Movimiento con una aceleración 0 metros por segundos al cuadrado. En tal caso, velocidad final menos velocidad inicial es igual a 0. Un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la rapidez de la partícula en t igual a 15 segundos exactos? 20 metros por segundo, ya que la velocidad fue constante.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 Sustituyendo, velocidad final menos 20, igual a negativo 3 por, 20 menos 15. Simplificando, matemáticamente, la velocidad a los 20 segundos exactos es igual a 5 metros por segundo. ¿Qué distancia recorrió la partícula en los primeros 10 segundos exactos? Usando la fórmula, distancia final igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo final más un medio de aceleración por el cuadrado del tiempo final. Sustituyendo y evaluando se tiene, que, la distancia recorrida por la partícula en los 10 primeros segundos es igual a 100 metros. ¿Qué distancia recorrió la partícula entre los 10 y 15 segundos exactos? Nuevamente, usando la fórmula, distancia final igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo final más un medio de aceleración por el cuadrado del tiempo final. Cancelando los términos respectivos, tendremos, distancia igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo final. Sustituyendo y evaluando se tiene, que, la distancia recorrida por la partícula entre los 10 y 15 segundos exactos es igual a 200 metros.